Y así fue como comencé este viaje, ante un vibrante e infinito amanecer de la Mixteca Oaxaqueña, hogar de lustrosos cielos y rojizas tierras. Mis amigos y yo nos perdimos en una carretera de majestuosos paisajes, para así poder llegar a nuestro destino, Tutla, donde las mujeres visten enormes y preciosos guipiles rojos, la comida se distingue por su peculiar sazón, y este es hogar del carnaval más colorido de Oaxaca, donde la música, las mascaritas y tiliches, Reina en las calles con alegría y fervor.